En el hotel, reutilizar las toallas tiene un valor ecosocial. Llegar de forma sostenible tiene su recompensa. Terminarse el plato en el buffet también tiene premio. Cuidando del entorno, pones tu granito de arena.